Buenas tardes y bienvenidos. Quiero abordo como todos los lunes en PUM, bueno, un poco más de, de las 18:30 o de las 6:30 pm. Para todos los que nos están viendo y siguiendo en este programa que tiene que ver con la industria del turismo y muchas industrias más, gracias por seguirnos y gracias por escuchar. Hoy, la verdad, que vamos a tener un invitado de lujo. Aquí les saluda Daniel Bulacio con mi compañera. Claudia Vázquez. ¿Cómo están todos? Pues muchas gracias por este, de nuevo cuenta estar con nosotros, como acabas de decir, pues ya ha empezando un programa más. Estamos ya a, a casi terminando el mes de octubre, pero pues no eh, sin dejar pasar, precisamente hablarles como de las noticias que tenemos y de lo que está aconteciendo actualmente con la industria turística. ¿Verdad, Dani? Perfecto. Hoy vamos a tener como invitado eh, al licenciado Miguel Huitrón, él es de BCD Travel. Pero antes, por favor, este, quiero agrade queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Por favor, si pueden correr el, nuestros patrocinios. Gracias Jai3 por estar presente. Gracias The Flower Shop y algo más. <risas> Gracias Terapia para ti por ayudarnos a, a bueno. A estar un poco más cuerdos, ¿no? Exacto, exactamente. <risa> y bueno, recuerden que somos parte de Top Comunicaciones eh, y aquí estamos. Perfecto. Y bueno, y ahora vamos con qué te parece si te damos dos noticias. Rapid breves sí, para entrar fin, pues, con, con Miguel. Este, la noticia de, quiero, queremos decir que Viva Aerobús inicia operaciones con la ruta que conecta a Guadalajara a Bogotá. Va a tener dos vuelos semanales. Eh, va a salir miércoles y sábados de Guadalajara a Bogotá y los jueves y domingos de Bogotá a Guadalajara. Bueno, esa es una de las noticias. La que Exactamente, sigue. y la otra, bueno, hablando precisamente de la parte de conectividad, bueno, KLM, pues festeja su 70 aniversario, y cómo no, en México sí, este, conectando Países Bajos y este con México. Esta parte de KLM, pues 70 años aquí en México, celebrando esta esta ocasión, su aniversario, sí, Leo su ficha y, y vas con las preguntas Claro, directamente. por supuesto. Bueno, ya está. Bienvenido, Miguel Huitrón, Un gusto tenerte aquí. Este, voy a leer un poco que eres el director de venta, marketing y uh, program manager de BCD Travel. Es B de bueno, C de casa, de casa y D de Daniel. Si quieren lo digo con el código aeronáutico, ¿no? Eh, bravo, Charlie Delta. Pero bueno, es mexicano. <tose> tiene 14 años de experiencia en la industria. Pero esto, esto me parece muy importante. Has trabajado en Londres, en Portugal, en New York, eh, en operaciones comerciales en el sector de turismo, eres licenciado en administración de empresas hospitalarias con especialización en finanzas y en eh, Le Rocher, en Suiza, que te dijimos que después te íbamos a preguntar qué habías hecho por ahí, ¿no? <coughs> Pero y bueno, bueno pues, bienvenido. bienvenido, bienvenido, Daniel. Muchas gracias, muchas gracias a, a, a todo tu público y gracias a ustedes dos por abrirme la puerta. Encantado en este 31 de octubre de Halloween estar en esta entrevista. Pues gracias, Dani. este, Por favor, eh, Miguel, ábranos, acaba de suceder tu BCD de, de Travel Elite Partner, ¿no? Eh, este, Estamos ya en las puertas de la reactivación turística, se están abriendo más eventos, pero también la parte de viajes, la parte de viajes corporativos, el cómo ahora el viajero ha cambiado también su forma de pues de, de precisamente de trabajar, ¿no? Estuvimos conectados durante dos años, año y medio, y todavía con esta pospandemia. Pero, por favor, háblanos de BCD y de este Elite Partner, pero también de la parte de cómo se están dando las tendencias actualmente de los viajeros corporativos. Pues sí, como, como lo mencionas muy bien, tuvimos nuestro Elite Partners hace unas cuantas semanas. Eh, fue un evento que el año pasado lo tuvimos virtual, y esta vez fue presencial en, en un gran hotel, eh, bastante... Buen foro, tuvimos más de 150 personas, colaboradores, eh, clientes y pues tocamos temas muy importantes de la industria. La parte de sustentabilidad, cómo viajar de manera inteligente, cómo viajar verde, es algo importantísimo que poco a poco más de nuestros clientes nos están pidiendo. Me, me dicen, oye Miguel, ¿tú qué información tienes sobre el impacto en huella de carbono? ¿Cómo le hago para viajar mejor? Eh, ¿Y qué recomendaciones me das? La parte de, de digitalización y automatización es clave. Eh, en esta industria, de hecho, esta industria cambia y es muy, hay mucho movimiento en esta industria. Entonces, pues es, es muy importante en este tipo de eventos por pues nosotros posicionar la parte de, de herramientas, digitalización, servicios. Y pues, como tú lo dices, ha, ha reactivado esta, esta industria, la parte de viajes corporativos, que si bien el año pasado y antepasado estuvo un poco tranquila, hoy en día se levantó, la, los, las empresas quieren viajar y, y pues es una muy buena noticia para todos nosotros el que esto esté avanzando de una manera muy positiva. Eh, Miguel, la verdad que yo también lo felicito, fue un, un, un mega evento, pero además, ¿sabes por qué me pareció un mega evento? por la exposición que hicieron de diferente tipo de información. La verdad que hubo una información tan eh, enriquecedora, tan interesante, todo esto que hablas de la huella de carbono, el viajar eh, de forma verde, que sí me gustaría saber, este, viajar de forma verde no es que tengas bilirrubina, sino eh, a qué le llamas y podrías explicar un poco más. ¿Qué es esto de viajar de forma verde? Y después la otra pregunta, si después la dejo a Clau, la otra pregunta sería, ustedes hablan de viajar de una manera, a las empresas, de viajar de una manera inteligente. Esa es la forma de viajar de manera inteligente, si lo puedes explicar. ¿Y cómo nosotros los usuarios que somos viajeros, cómo podríamos viajar de una manera inteligente? No sé si fui Super. claro. Sí, claro. Mira, vamos a empezar con la parte de, de sustentabilidad. Eh, nosotros en BCD, por tercer año consecutivo, tuvimos nuestra calificación de Ecovadis Ecovadis es una, una empresa que, que certifica de una manera sustentable. Nosotros tuvimos una calificación que está dentro del 1% de más de 90 mil empresas evaluadas, eh, que tiene varios criterios. El primero es, este pues, qué tan diverso o qué tan... ¿Qué tan incluyente eres como empresa a la par de tecnología, sustentabilidad, eh, derechos humanos, normas laborales? Y al final esta calificación la tuvimos nosotros. Para nosotros es importantísimo no solo decirle y recomendarle a nuestros clientes, sino también nosotros internamente tener esta gestión de, de, de sustentabilidad. Ahora, la parte de volar verde, ¿qué es? ¿no? Y eso es, y es un, un plan integral que todas las compañías tienen que tener. Uno es, ellos, te, en, en general, las empresas tienen que tener una meta de cuánto es mi impacto de carbono y a cuánto lo quiero reducir. Hay empresas que tienen metas muy agresivas que nos dicen en el 2030 o en el 2040, yo ya no quiero impactar o ya no quiero tener huella de carbono. Entonces, sobre eso nosotros vamos a trazar un, un, una, una meta importantísimo tener reportes. Nosotros a nuestros clientes les damos información en tiempo real de cuánto están impactando en huella de carbono. Entonces, hay, hay varios pasos en esta metodología. El primer paso es tener una, una métrica, tener un indicador y saber cuánto está impactando. El segundo paso es viajar de manera inteligente. Hay empresas que, que tienen un viaje, te voy a poner un ejemplo, uno, un México-Ámsterdam, pero hacen escala en, en París por ahorrarse unos cuantos miles de, de pesos o dólares. Eh, Entonces, importantísimo, si, si tu objetivo es viajar sustentable, pues tener un viaje directo. Eh, tenemos empresas o proveedores de aerolíneas puntualmente que, que están haciendo mucho eh, para el impacto huella carbono, están teniendo renovar flotillas por ejemplo, hay un hay un combustible que, que impacta menos, eh, hay una aerolínea puntualmente que va a tener un avión supersónico, entonces el en, en un vuelo de Londres que, que antes hacías 8 o 9 horas, hoy en día vas a poder hacer hasta 4. Entonces ahí el impacto va a ser mucho menor, y nosotros de una manera estratégica y consultiva, le recomendamos a nuestros clientes cómo viajar. Y viajar verde y viajar sustentable. Que, es, que eso es algo importantísimo. Hoy en día el turismo tiene un 5, un 6% de impacto en la huella de carbono de todas las industrias. Sin embargo, año con año la industria crece, el turismo crece, los viajes corporativos crecen y próximamente este impacto va a ser mucho mayor. Entonces, hay que siempre tenerlo en foco y cuidarlo. Ahora, si me preguntas qué es viajar inteligente, eh, mucho la parte de sustentabilidad, pero también es la parte de plataformas digitales. Hoy en día el contenido, te, tenemos muchísimas empresas que, que te pueden decir, este, viaja barato, es esto, es esto, este, tienes muchas aerolíneas, tienes muchos hoteles, eh, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál tarifa es la mejor? Eh, todo todo te, lo vaya, te lo va a dar la parte digital, la parte de automatización. Esa es la primera parte que es tú tener herramientas digitales. Nosotros tenemos varias herramientas que damos a nuestros clientes para que ellos mismos puedan hacer la autogestión. Y la otra parte de viajar inteligente es tener tú a un consultor que te diga cómo viajar. Eh, con la pandemia, el, el valor de una agencia de viajes y el valor de un, de un consultor recobró mucho sentido. ¿Por qué? Porque eh, si yo quería viajar a Londres, pues yo, yo necesitaba saber si necesitaba vacunas, si necesitaba hacer cuarentena, si necesitaba usar mascarilla o no mascarilla. Entonces... Pues, ¿de dónde saco esta información si soy un, un, una persona que no conoce viajes? Nuestros consultores están más que a la orden para, para viajar. Entonces, para nosotros eso es viajar inteligente, es tener herramientas, tener, tener agentes capacitados y tener ese proceso end -end que te ayude a dar ese servicio. Y ahora, si me preguntas ¿recomendación como viajero? Yo soy un ciudadano del mundo, me encanta viajar. ¿Qué recomendaciones les doy a, a todo tu público y audiencia? Investiguen. Eh... Hay mucha información, hay muchas aerolíneas, hay muchos hoteles. Busca, busca la tarifa más barata. Eh, usualmente las tarifas varían mucho y, y esto es parte de Revenue Management, en la cual, pues, si hay mucha oferta, pues, este, si hay mucha demanda, perdón, pues la oferta tiende a subir. Totalmente. Entonces, es importante, uno, reservar con anticipación. Ese es mi primer consejo que les doy. Eh, usualmente de 15 a 30 días las tarifas van a ser muy buenas. Eh, internacional. Nacional, con siete días, creo que uno puede hacer reservaciones en un corporativo. Eh, en un viaje personal, creo que uno puede darse más el lujo de planear las cosas. En un viaje corporativo, por lo general, uno planea la junta tres, cuatro semanas antes cuando es muy bien planeada. Usualmente es, me tengo que ir mañana. Entonces, hay poca gestión de planeación. Y la otra es, investiga qué hay en los lugares, ¿no? Este... Viajar con COVID tuvo algunas connotaciones, algunas aristas y, y hoy en día muchos de los países han levantado esas sanciones. Viajar es más fácil, pero, pero uno tiene siempre que hacer esa investigación previa. Eh, ¿A dónde voy a viajar? ¿Qué requisitos necesito para viajar? Y pues tener el pasaporte listo es la mejor recomendación que puedo darles. <risa> Muchas gracias, querido Miguel. Oye, y en algún momento, ¿recomiendas eh, que con esta cuestión de regreso de, de pues, muchas fronteras que se abrieron, eh, que los, que los, que precisamente los eh, el personal, profesionistas, todo aquel eh, viajero corporativo haga esto o realmente, si no es necesario, no lo hagan por esta cuestión de sustentabilidad y de la huella de carbono? O sea, ¿cuál es la recomendación de BCD en este caso? Sí, aquí estoy seguro y confiado y, y esto es parte de, de lo que hablo día a día con muchas empresas. Es una empresa que viaja, tiene una ventaja competitiva versus una empresa que no viaja. Entonces, al final las empresas van a tener que viajar porque es como se hace negocio, como se retiene al talento, como, como tú generas esas juntas de valor con tus, con tus prospectos, clientes o hasta clientes internos. Entonces, al final las empresas van a seguir viajando. La recomendación que doy es usa aerolíneas que tengan su foco en sosten sostenibilidad, que tengan herramientas tecnológicas que ayuden, impacten menos. Si tú como empresa tienes en tu presupuesto dinero para, para tener algo que se llama offset, que es, hay empresas que se encargan de plantar árboles, hay empresas que se encargan de, de, de mejorar esta parte de impacto de huella de carbono, hágalo. Y así tú puedes decir, ok, estoy viajando tanto, estoy impactando tanto, sin embargo, con mis inversiones, con todo lo que estoy haciendo y toda la ayuda que estoy haciendo al medio ambiente, ahí estoy... Neutralizando la, la, los impactos, ¿no? Sí, definitivamente el, el viajar menos ayuda, sin embargo, las empresas al final van a tener que viajar y, y van a tener que, que seguir expandiendo su negocio y, y BCD crece cuando las empresas crecen y eso es algo muy, muy importante del viaje corporativo. Qué bueno que dices eso, Miguel, porque te iba a repetir una pregunta que hice en la conferencia de prensa que nos permitieron estar, donde ustedes hacían hincapié en viaja menos y yo les decía. Si viaja una, una empresa como de turismo, lo que necesita es vender mucho, pero ustedes sí. recomiendan viaja menos. Ese viaja menos está indicado a viaja menos pero de man o viaja de manera inteligente para que puedas aprovechar más o cómo entendería. Sí. La, la recomendación es viaja de manera inteligente, yeah. es decir, <risa> haz, haz, a planea tus viajes. Eh, si hay viajes que no son que no son necesarios, que puedes tener una junta, pues adelante, háganlo. O sea, las empresas, entre más puedan capitalizar su presupuesto, que más puedan eficientizar su programa de viajes, nosotros somos lo, los, los primeros que vamos a empujar eso. Al final, como te comenté, las empresas van a seguir viajando y está en nosotros, en conjunto con el cliente, de recomendar que viajen de manera inteligente, que busquen proveedores correctos, que ellos contribuyan de una manera este, proactiva al medio ambiente y también que tengan un reporte y que tengan una visibilidad clara de qué es lo que está impactando en el, el, el, el, el tema mediático de, de huella de carbono. Porque es importantísimo eh, este tema y es algo que las empresas hoy en día ya lo ponen en prioridad uno, dos o tres. Antes la prioridad número uno de nuestros clientes era ahorro. Hoy en día es el viajero, cuidar al viajero, el duty of care. Y la parte de, de sostenibilidad es una del top 5. Ahora, Miguel, en esta parte entonces eh, tienes por un lado la parte de sustentabilidad, sí, pero también tienes las nuevas tecnologías, como lo acabas de mencionar, ¿no? En este balance, para que también siga habiendo un poco más, ya, ya, ya no hablamos como de reactivación, sino ya más bien de otra vez encaminar esta parte de viajes, de hotelería y toda la cadena de valor de la industria, entonces, ¿ustedes apoyan a esos viajeros con esos agentes de viajes o, o con esta parte de su consultoría? no hay eh, como las recomendaciones de eh, aparte de como dices todo de investigar y de y de orientar un poco más a, al viajero. Sí. Todos nuestros viajeros tienen nuestro aplicativo móvil que se llama TripSource. ¿Sí? Es un aplicativo móvil bastante fácil de usar que inicialmente era un aplicativo que te daba en tiempo real tu itinerario, te decía dónde iba a salir tu, tu maleta, te decía en qué puerta abordar, podías hacer el web check-in desde desde el aplicativo. Y poco a poco, BCD ha invertido mucho dinero en desarrollar más esto. Ya hoy en día tú puedes hacer reservaciones de hotel, reservaciones de, de carro. Eh, puedes tú, eh, en unos cuantos meses, vamos a poder hacer reservaciones directos de aéreo. Entonces, eh, nosotros como BCD queremos seguir empujando la parte de digitalización sin perder esa, esa parte de conectividad con nuestros clientes, de personalizar el servicio que hoy en día nuestros clientes necesitan esa calidez ese cariño y esa recomendación inteligente. Yo quiero preguntarles, si yo soy una empresa y los quisiera contratar, porque ustedes la verdad que tienen una producción que la he observado excelente, ¿no? muy buena producción, o sea, quiere decir eso que tienen muchas empresas colaborando eh, a la cual ustedes le dan servicio. Si soy una empresa, ¿qué los distinguiría a ustedes de otras empresas que también venden viajes corporativos? Además de toda la tecnología, ¿qué otro, eh, ¿qué otro elemento, qué otra cosa los distinguiría a ustedes de otras empresas que venden viajes corporativos? No? Sí, yo, yo te diría que tenemos tres principales pilares que nos diferencian de, de otras agencias de viaje. La primera sería partnership. Eh, somos más que un proveedor, somos parte del equipo de las empresas este, Claro, es el ejemplo que te estoy diciendo de nosotros recomendamos a, la, a las empresas cuándo hay que viajar y cuándo no. Eh, más allá de pensar en, en, en nuestro presupuesto o pensar en nuestras ventas, creo que es importantísimo ser ese partner de cada uno de nuestros clientes. La otra es simplicity. Eh, la industria cambia. Y, y nosotros tenemos que ser flexibles y a su vez hacer el viaje sencillo y la parte de innovación innovation es creo que uno de nuestros nuestros drives o sea todo todo toda la empresa y yo siempre que me uno con cualquier director eh, aunque sea la la directora de RH de finanzas están hablando de innovación están hablando de tecnología eh, y, y también nuestros procesos internos traen tecnología tenemos este integraciones, APIs, web services con, con proveedores de tarjetas de crédito. Entonces, al final, no solo es hacia el cliente, sino nosotros internamente también tenemos mucho ese foco. Entonces, claramente son tres, Innovation, Simplicity Partnership, que es lo que nos hace diferente. Me gusta que... Ay, perdón, Clau. No, sí, quiero no, redondear verdad. esto, que me gusta porque lo que creo que el concepto es eh, viaja con nosotros porque te hago simple el viaje, ¿no?, este, y además este, somos socios o sea que si, ¿no? claro, te acompañamos, pero además si a ti te va mal, a mí también me va a ir mal o sea, no si a ti te va bien a mí te, también me va a ir bien porque me parece que lo importante es que vuelva siempre, ¿no? totalmente ahora, un, po un poco ya casi para cerrar este, Miguel, háblanos por favor de cómo vemos o cómo ves la industria para 2023, por supuesto desde la parte de viajes corporativos y desde BCD Viene, viene bastante fuerte, sin lugar a dudas, mucho mejor que el 2022, eh, con muchos retos. Retos principal que, que yo veo es el tema de gente. Hoy en día la industria necesita muchas manos, mucha gente talentosa que quiera estar con nosotros. No solo en BCD, sino en aerolíneas, en hoteles, en, en muchas este, en muchos puntos de esta cadena de valor. Entonces, lo veo con como creciendo. Muy fuerte, la parte de tecnología, la parte de fintechs muy importante y sustentabilidad en el, en el foco y en el drive de lo que hacemos día a día. Entonces, eh, en resumen, ¿cómo veo los viajes corporativos y, y la industria en general? Muy fuerte y, y pues en, en BCD muy emocionados de esto porque, como, como te mencioné, pandemia fue un, un periodo muy retador y creo que hoy en día estamos pasando el, el esos retos y estamos transformándolos en algo bastante bueno. Yo te quiero preguntar, tú como director de venta y marketing, ¿cuál es tu reto? no? Porque el reto el la empresa tiene un, un reto general, pero hay un reto especial que, eh, que tienes tú, Miguel, o que tú te lo pones o tú te lo impones para este próximo año que viene, porque ahora ya estamos casi cerrando, quedan dos meses y, y cerramos, pero ¿cuál es tu reto personal? Mi, mi reto personal siempre va a ser la gente. La gente. Para mí, desarrollar a mi gente, que, que, que todo mi equipo, que es muy talentoso, este, esté motivado y que quiera, quiera seguir aprendiendo. Esta industria cambia, como lo he mencionado, y quiero que, que mi equipo esté a la, a la, arriba, arriba del 100%, arriba de las expectativas. Y eso es un reto, porque uno, uno a veces se enfrasca en el día a día y pierde un poco esa parte de innovación que es nuestro drive. Entonces, para mí, eso va a ser siempre... Parte de lo que hago, el cómo rompemos paradigmas, cómo vemos hacia, hacia algo diferente, cómo proponemos y retamos las cosas de una manera inteligente. Y pues la gente, la gente es el, el, la clave de todo, y es la magia de lo que hacemos. Aunque haya un sistema, aunque haya un software, aunque haya algo digital, hay alguien atrás que lo está operando, hay alguien atrás que lo construyó, hay alguien a, a, adelante que lo está vendiendo. Entonces, al final, para mí, la gente es lo más importante, siempre va a ser el reto más importante y, pues, hablando un poco más de, de modelo de negocio, creo que esa parte de retener al cliente, hoy en día nosotros tenemos un 99%, un 98% perdón, de retención de cliente. Año con año estamos arriba del 95%. Entonces, eh, sigue siendo un reto y, y, y no es fácil porque los clientes hoy en día son más exigentes. Totalmente. Y nosotros tenemos que estar 100% arriba de la altura de eso. Entonces, eh, retención de clientes y obviamente, el, el foco principal en mi otra cachucha, porque tengo la cachucha de clientes, pero también tengo la cachucha de prospectos. Entonces, el traer nuevas cuentas, hoy en día tenemos muchas cuentas que quieren estar con nosotros en BCD eh, y pues también estamos, estamos implementando muchas cuentas de manera acelerada, lo cual es bastante, bastante retador, pero muy felices de eso, de que muchos clientes, nos, muchos prospectos nos quieran dar esa oportunidad de ser su, su proveedor y su partner. Listo, ya creo que queda no, todavía, menos tiempo. ¿todavía? Nos quedan bueno, dos minutitos más, vamos a aprovechar. Aprovechamos, Exactamente. Lo aprovechamos sí. al máximo. Yo tengo tantas <risa> <Claro>. preguntas. <risa> Por favor, Miguel, déjanos tus redes sociales y tu página web para todos aquellos eh, precisamente empresas que quieran sumarse o quieran saber más de ustedes. Claro que sí, en LinkedIn estoy como Miguel Miguel Buitrón, así me pueden localizar. este Mi correo es miguel.buitrón.com Bcdtravel.com.mx, cualquier duda, sugerencia, comentarios estoy más que a la orden y pues bueno, mu muchas gracias por el tiempo que me han dado en esta entrevista sí Dani, Miguel, yo, yo tengo un minutito más antes sí, de cerrar te quiero felicitar por esa retención de clientes que tienen y también me parece que ahí después en privado, si quieres me explicas cuál es el truquito para mantener un cliente que hoy es inestable porque hoy el cliente, con toda la información que puede obtener de varios lugares, no pasa a ser fiel. Quiere decir que ustedes tienen algo por detrás que le brindan, que hace que un cliente que, que que pueda mantener una retención de un 95% y ha llegado a un 99%. ¿no? Eso es excelente. Sí. Mis respetos y felicitaciones a ustedes. Y bueno, ahora sí creo que ya tenemos que cerrar, sí. este, lamentablemente, pero después eh, algo más que quiero decir, que acá Pasajero a Bordo eh, también quiere ser parte de ustedes, entonces que nos consideren y que vean cómo podemos ser parte de también de su empresa en, en ayudarlos a, a comentar salir. todo esto que ustedes hacen también. Porque la verdad que por el tiempo que están, por la calidad eh, que brindan y por la retención que tiene quiere decir que están haciendo muy bien las cosas y me parece que tenemos que apoyar a quien hacen bien las cosas ¿no? así es muy te bien le agradecemos muchísimo Miguel si quieres decir algo ya por último este muy breve por favor pues muchas gracias a ustedes por el tiempo a la audiencia y pues nada más cerrando eso la, la, la, creo que no hay una receta mágica de, de cómo retener los clientes eh, en algo muy altruista y pragmático te diría que es amor, o sea amor a, oh, a yeah. al, y amor y compromiso en lo que se hace, tener gente talentosa y tener este pues un, un buen esquema como empresa global que somos, un apoyo global creo que eso es bastante importante no no solo ver en México sino ver por todo el mundo tenemos presencia en más de 109 países y eso eso también ayuda bastante a, a estar bien posicionado y que los clientes nos conozcan Excelente, pues sí, Dani. Bueno, gracias, gracias, bueno, gracias este gracias. Miguel Buitrón por haber estado con nosotros, ojalá que se repita esto, que tengamos más opciones de poder seguir conversando contigo. Eh, eh, y ya nos tenemos que despedir, ya entonces el próximo lunes los esperamos aquí. Eh, a las 18.30, casi en punto de las 18.30, y gracias este, Claudia por acompañarme en el este programa. al contrario pues Gracias Miguel, con datos súper interesantes, vean este programa, se va a quedar ahí, y lo vamos a compartir por supuesto en Turismo al Aire, en Top Comunicaciones, y aquí en Pasajero a Bordo. Soy Claudia Vázquez, nos vemos la próxima. Saludos, aquí Daniel Bulacio.